En vivo nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto, Efraín Salvador Miramón y como invitada especial, licenciada en Derecho, Fernanda Yuceli. ¡No te vayas! En un momento más, comenzamos. Buenas noches, mis estimados paradigmáticos. Bienvenidos a un episodio más de este Rompiendo Paradigmas. Hoy un día muy especial. Primero, por la invitada de lujo que tenemos, que nos va a comentar un tema sumamente escalofriante para los empresarios. Queda mucho mello, pero tenemos que entrarle a este tema. Pero antes de presentar a nuestra invitada principal, mi estimado Enrique, ¿cómo va todo por Michoacán? ¿Ya liberaron las oficinas del Sa? Hola, mi estimado amigo Martín, Efra, nuestra invitada de lujo. Pues mira, afortunadamente, la buena es que ya liberaron la semana pasada las instalaciones con la promesa de que esta semana iban a aparecer los depósitos de las devoluciones. La mala es que no está llegando lo que ellos esperan, así que ya por ahí traemos el chismecito de que va a pasar otra vez lo mismo, es decir, que en estos días van a volver a tomar las instalaciones, o sea, que de mucho pura no salimos. Y con eso de que salió una prórroga que no era la que yo esperaba, neta, yo esperaba otra prórroga, ya les diré yo cuál, pues estamos todavía con el miedo, con la zozobra, de a ver qué hacemos para que nos den citas. Pero vemos, vamos a platicar de un tema más importante el día de hoy. Así es, mi estimado máster Efra, ¿cómo estás? Desde el Estado de México para el mundo. ¿Qué tal, mis queridos paradigmáticos? Quique Corona, Martín Roja y nuestra súper invitada de lujo del día de hoy. Muy buenas noches, un gustazo, un gustazo la verdad. Y bueno, ya lo señalabas, un tema que da calos fríos, ya no sabe uno qué, y bueno, pues hoy, hoy creo que va a ser, eh, pues muy provechoso para nuestros paradigmáticos aprender sobre este, sobre este tema, ¿no? Así que un gustazo, un gustazo, la verdad, estar compartiendo nuevamente con ustedes. Y agradeciendo nuevamente que participe en este Rompiendo Paradigmas porque viene a, a elevarnos el rating, la licenciada Fernanda Yoseli. Un placer que esté nuevamente con estos muchachos de Rompiendo Paradigmas. Sea usted bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias. Ah, caray, ya me pusieron una, una responsabilidad bastante alta, esto elevar el rating. Espero que sea por un tema eminentemente. Eh, pues, relacionado a, a lo que nos toca hoy platicar, no, eh, les comentaba, es un honor para mí poder compartir espacio. Eh, son figuras ya de, de la materia y bueno, espero que el tema a tratar el día de hoy, más que asustarlos y hacer que se vayan a dormir con un mal sabor de boca, eh, pues, pues sea lo contrario, no. entendamos cuál es la forma en la que la autoridad tiene que dirigirse y en caso de que no lo haga así, pues también saber que existen medios de defensa de los cuales podemos hacer eso. Fíjense, iniciar, eso es muy importante porque ya sabemos que las noticias vuelan en redes sociales, ya no sabemos el origen, pero las replicamos. Y el tema de que el, el SAT o la UI puede inmovilizar nuestras cuentas bancarias nada más así, porque quiere y cuando quiere, es muy importante tener elementos de defensa Estar preparados, no angustiados, por si llega el mal momento, saber cómo reaccionar, porque luego los negocios se pierden con un día, dos días de inmovilización de efectivo y más que en quincenas, se vuelve muy complicado. Entonces, es un tema bastante interesante y qué mejor con usted que nos pueda orientar. Ahora sí que llévenos a la luz, porque esta noche... Ah, no llévenos a decir esta noche en Hechos, no me equivoqué de canal, ¿no? No iba a decir McCormick ni perdón, perdón. Ustedes disculpen, vengo un poco distraído porque... Siento que me congelan mi cuenta bancaria. Pero bueno, ¿qué nos puede platicar mi estimada licenciada sobre este tema tan interesante? Pues, mire, es un tema muy amplio. De entrada, eh, me gustaría acotarlo, es decir, ¿de qué vamos a hablar? ¿no? Eh, en un primer momento es importante entender que ante la inmovilización de cuentas bancarias pues podemos encontrarnos frente al actuar de diversas autoridades, no solamente de en una. Entonces, en un primer momento es muy importante que tanto los contadores, que tanto los emprendedores, empresarios, eh, personas físicas, eh, vaya, entiendan que son diversas las autoridades que tienen esta facultad. Es más, son diversos los motivos por los cuales se puede dar una inmovilización de cuentas bancarias, diversas las materias, pudiera ser un tema penal, pudiera ser un tema eh, mercantil, pudiera ser un tema fiscal, eminentemente administrativo, como la, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que sabemos que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces, son varias, eh, dice, dice un colega, pues son varias, varias las, las, los perfiles de los que uno tiene que estarse cuidando porque nos pueden llegar por donde sea. ¿no? Entonces, eh, esto es lo más importante. En un primer momento, insisto, que nosotros delimitemos de qué vamos a platicar. Y de lo que vamos a platicar esta noche es de lo que nos ocupa, de la materia fiscal. Eh, me gustaría, incluso lo propongo a la mesa, que en algún otro momento se platique sobre la materia eh, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que también es muy interesante, sin embargo sigue reglas distintas. Y ya delimitándolo en la materia fiscal, cuando nosotros hablamos sobre la inmovilización de cuentas bancarias, pues hay diversas autoridades fiscales, entonces tenemos que delimitarlo todavía más. Y me gustaría que habláramos sobre eh, esta facultad que desempeña el Servicio de Administración Tributaria, Siempre lo decimos en la práctica, ya sea con clientes o con colegas. Cuando nosotros hablamos de autoridades fiscales, ¿a quién le tenemos más miedo? ¿Al Instituto Mexicano del Seguro Social o al SAT? Dicen, dicen colegas, pues a ninguno. No, tal vez no miedo, pero sí, cierto eh, respeto. ¿no? Tenemos ahí como que cierta zozobra respecto a, a las autoridades fiscales, y miren, vamos a platicar sobre un tema un poco más leve que es el servicio de administración tributaria. El Instituto Mexicano del Seguro Social es otro boleto, ¿eh? yo, se los puedo, yo se los puedo afirmar, eh, aquí no hay regla, tratándose del Instituto Mexicano del Seguro Social, no hay regla aplicable, no hay regla que valga y en su momento se hacen marear los medios de defensa, por cierto, tengo un caso concreto, un, un embargo, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Contribuyente casos de la Vida Real, que está muy interesante, que si nos da tiempo lo platicamos después, respecto al IMSS. Eh, incluye uso de la fuerza pública, bueno, se, se puso bueno este caso, pero <risa> después lo platicamos. Entonces les decía, cuando nosotros hablamos de inmovilización a cargo del SAT, es decir, ya lo delimitamos bastante. Número uno, en materia fiscal, Número dos, a cargo del servicio de administración tributaria. Entonces ya sabemos en qué ordenamiento encontramos nosotros, cuáles son las respuestas a qué es lo que tiene que hacer la autoridad. Ojo, no es qué es lo que hace, porque bueno, sabemos que hace muchas cosas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y entonces vamos a delimitar todavía más este tema. Cuando nosotros hablamos de inmovilización de cuentas bancarias, hay distintos supuestos por los cuales se puede dar. Es decir, no es lo mismo un aseguramiento precautorio que un embargo precautorio. No es lo mismo un embargo precautorio que un embargo dentro del procedimiento administrativo de ejecución. No es lo mismo un embargo dentro del procedimiento administrativo de ejecución que una inmovilización o una transferencia eh, como medio de cobro. Entonces, atendiendo cada uno de estos orígenes de la inmovilización de, los, de las cuentas bancarias, es como nosotros vamos a saber. ¿qué se tiene que hacer? Y en su caso, si la autoridad no siguió este procedimiento, ¿cómo podemos nosotros inconformarnos? Es decir, presentar los medios de defensa procedentes. Y espero no haberme eh, excedido mucho con la introducción, maestros, pero por favor alguien quítenme el micrófono porque si no, no, no me callo. Lástima porque no vino nuestro superportero. ¿Cómo ves, Efra, tú has tenido algún contacto? ¿Cómo no siendo un encuentro cercano del tercer tipo con este tema de de inmovilización de las cuentas bancarias. Sí, mi querido Martín, queridos amigos, eh, hemos tenido ahí este conocimiento de estos temas. Y anteriormente había una forma, por decirlo así, de darle un tratamiento al congelamiento de cuentas bancarias en materia fiscal. Pero ha habido cambios, se han roto paradigmas y hoy la forma de atender esta, eh, esta situación del el empresario es muy diferente. Pero... Creo que algo que nos acaba de compartir excelentemente la, la licenciada Fernanda es primero, así como lo hizo ella, de delimitar de qué se trata, es lo primero que tenemos que hacer eh, cuando sufrimos de un congelamiento de cuentas bancarias, porque de inmediato nos, nuestro pensamiento vuela al SAT o al seguro social, cuando en algunas ocasiones puede ser materia laboral, puede ser materia penal, puede ser materia mercantil, es decir, la primera labor que en su caso tendría que hacer nuestro eh, encargado de finanzas o, o quien tiene contacto en el banco, su primera misión es buscar y obtener la información a qué se debe el congelamiento de cuentas bancarias. Para que a partir de ahí acudir al experto. Es decir, ah, se trató de un tema laboral, entonces vamos a ver qué situaciones se presentan en esa materia, porque no, no, no es lo mismo, ya lo comentaba ella, no es lo mismo atender un congelamiento en materia mercantil, en materia laboral, que la materia fiscal, cambian totalmente eh, la visión, ¿no? Entonces, si ya poco a poco nos vamos delimitando en la cuestión de la inmovilización, por eso creo que es sumamente importante lo que nos acaba de, imagínense, apenas es la introducción, y ya todo lo que nos compartió, entonces, nos dijo, ¿sabes qué? O sea, no caigamos en el supuesto de que ya nos inmovilizaron la cuenta bancaria y entonces de inmediato tramitar un amparo de experiencia fiscal para tratar a veces se pierde muchísimo tiempo en eso. Cuando que cuando descubres que el congelamiento, la inmovilización fue por otro motivo y entonces ya se pasó el tiempo o ya hemos invertido energías en algo que no era necesario. Entonces sí, una de las labores principales es saber a qué se debió o quién o por lo menos tener una noción de quién nos pudo haber embargado y a partir de ahí tomar esta delimitación, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que ya sabes quién, bueno, ¿y ahora qué se debió? ¿Hay crédito fiscal firme? ¿Fue el SAT? ¿Fue el IMSS? Este, ¿Cómo estamos nosotros con esas autoridades? A lo mejor un aseguramiento precautorio, ya, ya no lo decía ella, ¿no? Son fases o son circunstancias distintas. No vaya a ser que a lo mejor alguien... Eh, vino del SAT, nos tocó la puerta, nos pusimos eh, pesados con, con él, y pues de cierta manera fue, inmovilizó las cuentas bancarias y nosotros ni en cuenta, ¿no? Y, y decimos, no hay un crédito, no hay eso. Entonces, sí creo que esta, esta parte que ella nos, no, nos señala de, de, de limitar el embargo, más bien la inmovilización, ¿quién fue? Nos va a ayudar muchísimo para poderle dar la vía, la salida correspondiente. Entonces, creo que es un punto... Muy eh, medular, muy importante para, para, para comenzar el tema, ¿no? Enrique, a ti te han congelado las cuentas, Marcate? No, no, yo esas cosas no, no, no me llevo tan feo con el SAT. ¿eh? Digo, para lo que me pagan en censos, pues no, o sea, me van a voltear <risa> no, a no ver. Sale más caro, ¿no? El procedimiento. Sí, no, ni quien me pida la constancia, nada, estamos muy tranquilos aquí. ¿eh? Hasta eso que por ese lado, no. Pero fíjate que sí me ha tocado que a mis clientes les han llegado a congelar cuentas bancarias y efectivamente lo que dice la licenciada es muy diferente el enfoque cuando viene de una institución u otra. En lo particular, quien he visto que tiene más ganas de dar lato últimamente? El Infonavit. Andan movilizando cuentas mucho, mucho más, inclusive que finanzas del Estado, que es el segundo latoso en este caso. Y efectivamente, como dice ella, tienes que delimitar para ver dónde vas a atacar porque lo primero que atacó la persona que me apoyó aquí en Michoacán con un problema de finanzas es algo muy simple, tiene facultades o no. Ahí, ahí, ahí empezamos y qué crees, de ahí no pasamos, porque en cuanto le atacaron eso, vámonos, levantaron el embargo precautorio. Entonces, hay cosas tan simples que a lo mejor uno que como contador o como empresario dice, "Oye, qué tan complicado es un embargo", que ya hay muchos lo que pasa es que la autoridad a pesar de que durante mucho tiempo han tratado de corregir Todas las formalidades de cómo se lleva a cabo el embargo todavía tienen 20 mil vicios en el camino que no han sabido corregir y evidentemente esa es la, la chamba que la verdad admiro mucho de los abogados que saben ver esos puntos finos, esos agujeritos en el requerimiento, en el embargo que les faltó realizar y sobre el cual a partir de ahí le pegas. Lo que me preocupa a mi licenciada es qué tan rápido es desquitarle, desquitarle que ya puede utilizar esa cuenta bancaria. En su caso, ¿cuánto es el plazo más o menos que se espera o que tardan en resolver y en desbloquear cuentas? ¡Uy, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta, contador! Miren, para empezar, no me toquen el tema de las constancias de situación fiscal. No me toquen, por favor, el tema de la prórroga que acaba de dar el servicio de la administración tributaria, porque... Pues es jueves, uno, uno ya quiere empezar a, a despegarse de un tanto de esos entripados que de repente decimos acá en su casa, Morelos. Eh, ¿qué, ¿Qué tema eh, este de, de la prórroga? Y si me lo permiten, previo a contestar su pregunta, contador. Déjenme platicarles sobre un antecedente que se da a esta cuestión de prórrogas para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Fíjense que en algún momento platicaba con un colega, el, en 2014, para las reformas fiscales de 2014 se establece una obligación que se, se le denomina informar operaciones relevantes, ¿no? Entonces, entra en vigor el 1 de enero de 2014, evidentemente, era una información eh, respecto a temas trimestrales, pero resulta que la autoridad emite eh, una quinta resolución de modificaciones a la resolución de fiscal de 2014 para decir qué información tenías que dar y sobre todo, pues ya sabemos a través de qué forma, etc. Pero fíjense qué interesante. El 16 de octubre de 2014, el servicio de administración tributaria, le dice a los contribuyentes qué información y cómo. Pero resulta que le dice, me vas a presentar esta información de enero, febrero y marzo, el 30 de octubre de 2014. Entonces, ¿cuántos días le está dando al contribuyente para poder cumplir? Si emite, es decir, publica el diario oficial de la federación el 16 de octubre de 2014 y les pide toda la información para el 30 de octubre, pues no le estaba dando ni 14 días, ¿no? Entonces, eh, todos, eh, recuerdo en ese momento, a mí, a mí me tocó dentro de las autoridades fiscales, porque todos tenemos un, un oscuro pasado, ¿no? Pero bueno, eh, resulta que todo el mundo se puso a correr, ya no quería nadie ser contador, y, y hemos visto cómo a lo largo de, de esta historia tributaria, pues la autoridad nos ha dado muy buenos sustos, ¿no? Yo, yo lo veo así, muy buenos sustos. Eh, nos ha puesto a correr, ha puesto a correr a, a personas físicas, a representantes legales, etcétera. Y fíjense que al respecto, hay un principio muy interesante del cual casi no se platica, que se denomina el principio de confianza. Hay un principio que se desprende del 16 constitucional, de, insisto, casi no se ha tocado este tema, porque se habla de un principio muy vago, pero dice o, o, o establece, que la, eh, el Estado a través de sus autoridades no puede modificar la situación que viven los contribuyentes, es decir, los gobernados, de una forma tan drástica que no sepan a qué atenerse. Es decir, oye, yo no sé el día de mañana con qué me va a salir la autoridad y no sé entonces pues, cómo debo llevar a cabo mi control interno, porque todo puede pasar, ¿no? Este principio se transgrede, eh, considero, ¿no? Considera a su servidora. Pero bueno, ya, nada más quería dar ese comentario para sacar este, miren, este coraje que traigo desde, desde la mañana, en fin. Regresando a su pregunta, contador, respecto eh, a, al tema del, del embargo precautorio y cuánto tiempo tarda, miren, desgraciadamente no es un procedimiento rápido. Este, este procedimiento puede tardar meses, hay casos en donde se ha, se ha postergado hasta años. Entonces, aquí es un tema bien delicado por lo siguiente, el aseguramiento o, o la figura que se haya dado que inmovilice las cuentas bancarias eh, tienen un procedimiento para poder desinmovilizar que, insisto, como participa un tercero que es la Comisión Nacional Bancaria a través de la institución bancaria que llevó a cabo eh, la inmovilización, pues esto, esto amplía los plazos. ¿no? Entonces, insisto, es uno de los procedimientos consideración de su servidora más gravosos para los contribuyentes. Pero aquí no queda todo, todo el tema del plazo. Eh, en su despacho, en Cuernavaca, Morelos, nosotros llevamos un rating ¿no? de cuánto tiempo nos tardamos en desinmovilizar. Y, y el tiempo más corto que nos hemos tardado fue, eh, recuerdo, siete días hábiles. Y eso nos tardamos porque la Comisión Nacional Bancaria no emitía el oficio a través del cual se informara a la institución bancaria que desinmovilizara. Les voy a platicar este caso, ya que estamos hablando de tiempos. Es un caso real, para que todos entendamos al riesgo que se pueden exponer o que ya están expuestos los contribuyentes. Resulta que la eh, contribuyente tenía un crédito fiscal impugnado. Estamos hablando entonces, cuando nosotros hablamos de que existe un crédito fiscal exigible, pero que se encuentra impugnado, Hablaríamos entonces del embargo dentro del procedimiento administrativo de ejecución, pero ¿qué pasó aquí? Resulta que eh, le inmovilizan sus cuentas bancarias, nosotros estábamos perfectamente conscientes de que existía un crédito impugnado, pero en su momento se tenía el tema de la suspensión, que es una figura bien interesante en este, en este tema. Bueno, ¿qué implica o qué significa? Que la autoridad no podía llevar a cabo este procedimiento, no podía inmovilizar? Entonces resulta que la, la contribuyente se da cuenta que no puede disponer de sus de sus cuentas bancarias, de la cuenta bancaria, y nosotros acudimos inmediatamente a no voy a decir que administración desconcentrada, no, pero una, acudimos a la administración desconcentrada de servicios a contribuyente. Eh, fíjense, acudimos, se hace una búsqueda y resulta que nos dicen que la contribuyente tiene activos tres créditos. Ojo con esto. Nosotros que llevábamos, nos habían contratado en ese momento, teníamos conciencia de un crédito. Entonces decimos, bueno, pero a ver, ¿no nos dijiste que solamente tenías este tema? Nos dice, no, pues es que yo solamente tengo este tema, no sé la contribuyente, ¿no? Entonces hacemos una búsqueda y resulta que al acudir a la administración desconcentrada de la recaudación X nos dice, sabes qué, qué crees? Lo que pasa es que tripliqué el mismo crédito. Ah, caray, ¿cómo que? A ver, da más despacio, ¿no? ¿Cómo que triplicaste el mismo crédito? Pues sí, fíjate que nos equivocamos, resulta que es un crédito que triplicamos. Y te pido, por favor, lo siguiente, vamos a hacer una cosa. Eh, tú presenta una aclaración en donde nos indiques que este crédito se encuentra impugnado y que corresponde al, al mismo, ¿no? Entonces, en ese momento yo voy a tener un documento legal que me permita ordenar la desmovilización de la cuenta bancaria. Entonces, fíjense, pero estoy hablándoles que esto pasó en diciembre. ¿Qué tienen los patrones de obligación en diciembre? Que usan una cuenta bancaria, ¿no? Todos sabemos qué tienen de obligación. Entonces, fue un tema, es un tema bastante delicado, como dicen los, los contadores, pone, vaya, los, los nervios al extremo a cualquier contribuyente al que se lleve a cabo este procedimiento. Sin embargo, insisto, en este caso, bueno, se presenta eh, esta aclaración y se desmoviliza la cuenta bancaria de forma, atendiendo a los tiempos que tarda, yo me atrevería a decir, de forma inmediata. Les comentaba, fueron siete días hábiles Ahora es muy importante, les decía también al inicio, identificar cuál es el origen de la inmovilización, ¿por qué? Porque de esto también dependen los tiempos, contestando a su pregunta contador. No es lo mismo que yo tenga un aseguramiento precautorio que se dio debido a que llegó, eh, no sé, el visitador ¿no? de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal y resulta que él dice, ¿sabes qué?, pues no, el contribuyente desocupó su domicilio fiscal, lo asiente en un acta circunstanciada, o el contribuyente se negó a recibirme el documento, lo asiente en un acta circunstanciada y entonces vamos a llevar a cabo un aseguramiento. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Bueno, pues en este caso lo que nosotros tendríamos que hacer es desvirtuar la causal que originó el aseguramiento precautorio, es decir, Decirle a la autoridad, oye, yo en ningún momento me he opuesto a las facultades de comprobación o a tus facultades, ¿O ¿sabes que Yo siempre he estado en este domicilio, te exhibo ¿no? los documentales pertinentes. Entonces, insisto, depende mucho del origen de la inmovilización. Eh, para dar un plazo genérico, les decía, yo me atrevo a firmarte, son meses. Eh, de hecho, la PRODECON, fíjense al respecto, emitió un comunicado en el que decía, Hemos reducido el tiempo que se tarda en lograr una desinmovilización de cuentas bancarias a X meses, ¿no? Aún así sigue siendo un plazo pues bastante considerable. Eh, pues, pues vaya que con esta parte, sin querer queriendo, la, la cuestión de triplicar un crédito por parte de una autoridad, Híjole, qué grave, ¿no? Pero ¿cuántos contribuyentes no me triplican un CFDI también, ¿no? Exactamente, entonces, ¿cómo lo vamos a defender en esas circunstancias si la autoridad también tiene sus ocurrencias, ¿no? Pues vea que... Que eh, sí, es complicado y tan solo yo, yo no me imagino a un empresario con siete días sin poder tener acceso a las cuentas bancarias. Y si bien la Prodecon ha realizado pues una labor en ese término para minorar los tiempos, aún así meses, pues es algo, eh, vamos, deja sin trabajar a, a la empresa, ¿no? Y, pues, y a lo mejor por, por este descuidos que a veces nos llegan a pasar, ¿no? Creo que eh, lo peor que puede hacer un, uno, un empresario, un contador, alguien que recibe un crédito, es esconderlo y pensar que no va a pasar nada. Creo que es la peor idea que pueden tener. ¿Por qué? Porque muchas veces el contador supone, bueno, pues llegó un crédito, que mi jefe no se entere, que no sepa que hay ese, ese crédito, lo guardan en el cajón, y de repente ya está el congelamiento de la cuenta bancaria por una situación eh, que a lo mejor es un crédito pequeño, por decirlo de alguna manera, ¿no? 50 mil, 60 mil, 100 mil pesos, pero que la inmovilización de la cuenta bancaria es en los diferentes bancos, es algo que, que, que también he observado, que si el crédito, por ejemplo, es de 50 mil pesos, un crédito nada más por 50 mil pesos, pero tengo tres cuentas bancarias y en cada cuenta tengo 150 mil pesos, en cada cuenta me bloquean los 50 mil pesos tres veces, ¿no? Entonces también esta situación es en algunas ocasiones porque pues bajo la idea de que el tiempo lo cura todo, pues vamos a guardar el, el crédito fiscal pensando que en algún momento va a desaparecer o porque es una cantidad pequeña, a la autoridad se le va a olvidar, ¿no? ¿Y cómo actuar, por ejemplo, en ese tipo de casos? ¿No? Eh, qué buena pregunta, es muy cierto. Miren, respecto a lo que comenta eh, Contador, permítame platicarles más o menos a qué se enfrentan los contribuyentes, es decir, qué se suele dar en la práctica, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos? que desgraciadamente eh, les decía, contribuyentes casos de la vida real, ¿no? Miren, para empezar, tenemos, eh, por ejemplo, que las autoridades inmovilicen depósitos bancarios que son ajenos a los contribuyentes, eh, que las autoridades inmovilicen, por ejemplo, las cantidades que provienen de una pensión, ¿no? Hay casos en los que, eh, bueno, se da, se da este supuesto si se logra acreditar que en esa cuenta bancaria únicamente se obtienen los recursos derivados de una pensión, bueno, pues nosotros tendríamos ahí un punto de defensa. Hay otros, otros eh, casos de la vida real en donde las autoridades eh, no, no, no quieren reconocer que los contribuyentes tienen un derecho. ¿Cuál derecho? La posibilidad de sustituir la garantía. Es decir, decirle, mira, sabes que librame esta cuenta bancaria y voy a poner eh, a tu disposición posiblemente un bien inmueble o alguna otra forma de garantizar este adeudo que se tenga y que si yo hablo de garantía, bueno, estoy hablando de procedimiento administrativo de ejecución, hay, hay, bueno, si yo, si yo les platicara... Hay otro, otros casos en donde no hay créditos firmes y las autoridades movilizan cuentas bancarias sin que agoten el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Se acuerdan que al inicio les platicaba que hay varios eh, supuestos que dan origen a este mismo efecto, que es no poder disponer de sus cuentas bancarias? Bueno, pues cada uno de estos orígenes tienen un procedimiento, tienen plazos y es más, tienen un orden de prelación, en, no en todos los procedimientos, lo que la autoridad puede inmovilizar en un primer momento son los depósitos bancarios. Previo a eso, la autoridad tendría que agotar eh, algunos otros supuestos. Si nosotros incluso hablamos, por ejemplo, de aseguramiento, que es cuando no tenemos un crédito fiscal, eh, pero... La autoridad circunstancia y en el mejor de los casos que circunstancie, porque a veces, bueno, esto ni siquiera se lleva a cabo, pero la autoridad considera que nosotros nos opusimos al desarrollo de las facultades. Previo al tema de la inmovilización, la autoridad tendría que eh, hacer uso de la fuerza pública o eh, algún, imponer una multa, ¿no? Por ejemplo, entonces... Cuando lleva a cabo este tercer supuesto, que es ya la inmovilización, tendría que acreditar que previamente agotó estas, estas eh, opciones, estas cuestiones que es el uso de la fuerza pública y el tema de la imposición de una multa. Cuestiones que en la práctica no muchas veces eh, se dan. Otro, otro tema que también desgraciadamente tenemos mucho es que eh, pues no se actualice como tal el supuesto, que supuestamente, valga la redundancia, dio origen a la inmovilización. Todo esto, oiga licenciada, ¿cómo es que no se ha actualizado? ¿Cómo sabemos que no se actualiza este supuesto? Todas las diligencias o todas las cuestiones que dan origen a una facultad por parte de las autoridades deben tener un motivo. Esto responde a los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuáles son esos dos requisitos? Número uno, el de motivación. Número dos, el de fundamentación, y ustedes seguramente dirán, licenciada, eso es algo muy sencillo, ¿no? Esto de hecho, bueno, yo recuerdo haberlo visto en la carrera en los primeros semestres. Pues sí, pero esto es lo que define el actuar. Estas, estas son las bases, las columnas vertebrales del actuar de la autoridad. Entonces, cuando yo hablo del de ejercicio de una facultad como es la que estamos analizando hoy, pues debe existir un motivo, debe existir una motivación que de origen a que la autoridad lo no pueda hacer. ¿Cuál es esta motivación? Pues que el contribuyente efectivamente se haya ubicado en el supuesto que le permite a la autoridad eh, ejecutar, insisto, este tipo de facultades que son tan gravosas para los contribuyentes. Y eso no es solamente que me diga, ah, bueno, resulta que el contribuyente se ubicó en este supuesto, no. Me tiene que circunstanciar pormenorizadamente cómo es que la autoridad llegó a la convicción de que el contribuyente se ubicó en ese supuesto, ¿no? Esto no lo dice la licenciada Fernanda, esto lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de infinidad de jurisprudencias. Entonces, ¿A qué, ¿A qué quiero llegar? Número uno, no basta que el contribuyente se hubiese o no ubicado en el supuesto, sino que la autoridad tiene que llevar a cabo el procedimiento conforme se establece en, en ley. En este caso podríamos basarnos en Código Fiscal de la Federación, sino que además la autoridad debe circunstanciar pormenorizadamente que el contribuyente se ubicó en el supuesto y que esto da pie al ejercicio de esa facultad. Y además, fíjense, otra cosa que no les platiqué hace un minuto, eh, que pasa en la, en la práctica. Yo no sé a quién le ha pasado, espero que no, toco madera, pero ¿cuántos contribuyentes solicitan información a la institución bancaria en la que se da esta inmovilización de cuentas? ¿Y qué les contesta la institución bancaria? Pues nosotros solamente tenemos este número de oficio, ¿eh? la verdad no sabemos... Aquí quiero hacer un paréntesis, con el número de oficio nosotros pudiéramos identificar de qué autoridad se trata, pero ese no es el punto. La, la institución bancaria contesta, eh, nosotros solamente tenemos este número de oficio, de esta fecha no sabemos más. ¿Alguien sabe eh, si es obligación o no de la institución bancaria darnos todos los datos o toda la información necesaria referente a esta inmovilización? ¿Alguien sabe algo al respecto? No, yo me quedé con la misma, ¿no? Que casi, casi es un secreto. La bancaria no puedo romper el secreto. Y te lo ponen como si fuera un pecado mortal, ¿no? Pero la verdad es que no, no, no me había puesto a pensar en esa pregunta. Pues, ¿qué creen? Ay, yo. <risa> ya que... Chan, chan, chan. Ajá, exactamente. Necesitamos ahí música de fondo, mi estimado de Un Redoble, un redoble. Claro, claro, claro. Bueno, ahí les va. Le, les tengo la noticia eh, resulta que el propio código fiscal de la federación, fíjense, no solamente en los artículos que establecen el procedimiento eh, de, de cada uno de los orígenes de la inmovilización, les decía aseguramiento precautorio, embargo precautorio, procedimiento administrativo de ejecución, sino que además el artículo 84-A, si tienen ahí un cuaderno, anótenlo, porque ya es hora de que empecemos a hacer valer estas, infracciones en que pueden incurrir las entidades federativas. Resulta que el artículo 84 a de Código Fiscal de la Federación en sus distintas fracciones establece que si la institución bancaria niega información al contribuyente acerca de la autoridad que ordenó el aseguramiento. que creen? Se va a ser acreedor a una sanción. Entonces, eh, esta información, pues muchas veces nosotros la desconocemos como contribuyentes y, y nos quedamos, nos, trasla, nos, trasla, nos trasladan, perdónenme, una, una carga bastante complicada que lo decía el contador hace un momento. Pues me pone a mí a investigar de dónde vino, ¿no? Y entonces no sé si contratar a un laboralista, a un fiscalista, a un penalista, toco madera, espero que no sea la, la necesidad de contratar a un penalista porque eso, bueno, ya son palabras mayores, ¿no? Siempre lo he dicho pero nos traslada a nosotros la carga de investigar, oye, y de dónde viene esto. Y ahí tienen al pobre contador dándose un clavado en, en todos los supuestos que pudieran dar origen a una sanción o a, a una inmovilización de cuentas bancarias. Y miren, les voy a poner un caso real. Oiga, licenciada, es que a mí me acaban de contratar hace dos semanas y ya no puedo disponer de las cuentas. ¿Qué hago? No sé, a la fecha no tengo toda la documentación de lo que hizo el contador que estuvo antes de mí. Entonces, ¿a quién le va a caer la voladora? O sea, lo mandamos a llamar, el contador se fue del país, desapareció, la verdad, por eso me contrataron, ¿no? Entonces, en estos supuestos, insisto, eh, el contribuyente no debe tener esa carga de empezar a investigar de dónde viene la voladora. Cuando yo iba en la universidad, mis profesores utilizaban este tipo de frases, y ya cayó la voladora, y no sé qué, y me acuerdo mucho que yo decía, yo nunca voy a usar esas frases de la voladora, ¿no? Que uno, uno de joven dice, ay, qué oso. Y aquí tienen a la licenciada Fernanda hablando de la voladora, pero eh, es que eso es lo que sucede en la práctica. Eh, el contribuyente, como usted ya lo, ya lo decía, contador, eh, es una de las facultades más gravosas que puede llegar a tener. Esto, la eh, restricción y cancelación de certificados de sellos digitales, también es, es bueno, es punto y aparte. Pero insisto, el artículo 84 a del Código Fiscal de la Federación, denme un segundo para agarrar señal. En su fracción novena, establece que las instituciones bancarias serán sancionadas en caso de que no le den al contribuyente la totalidad de la información de lo que dio origen a esta inmovilización. Excelente, excelente, porque ya nos traían juntos, ¿no? ¿Tú lo Está sabías? Bien si la vuelta, eh. Está bien cara. ¿no? De carilla. 55 mil. ¿De cuánto? 355 mil, la mínima. Para la institución financiera. Ah, claro, no, el pleito, el pleito es con el banco por no haber dicho la información. No, y esto es oro molido lo que le está compartiendo la, la licenciada Fernanda, porque eh, eh, ella me comparte, ¿no? ¿Cuántas veces estamos esperando saber quién fue? Y la labor que tiene que hacer nuestro contacto en el banco para que más o menos obtengamos información, ¿no? Y, y ya lo decían, ¿no? Es una información confidencial, sí, pero yo soy el que te la está pidiendo, yo soy el dueño de la cuenta bancaria. ¿Qué información confidencial está en riesgo si yo soy el que te está solicitando precisamente es conocer quién fue el que aseguró mi, mi cuenta bancaria, ¿no? Y, y al respecto, eh, compartí, licenciada Fernanda, algunos puntos y, y creo que hay algunos paradigmas que hay que romper en esta cuestión de la inmovilización. Uno de ellos, y, y uh, uh, espero nos va a uh, abordar estos dos puntos, que es, bueno, yo tengo una cuenta bancaria a través de la cual pago mi nómina. He escuchado que esa cuenta no la pueden inmovilizar. Y la otra es, eh, me acaban de inmovilizar las cuentas bancarias en dos bancos que tengo, pero quiero abrir otra cuenta bancaria, total, ya pasó la inmovilización, voy a ir a aperturar otra cuenta bancaria y a partir de ahí operar. ¿Estas cuestiones son mitos, son leyendas, son paradigmas o realmente sí se puede llevar a cabo algo como ello? No, sí, claro, de hecho la realidad supera la ficción. Eh, al respecto, miren, siempre, bueno no siempre, en los, en los últimos espacios en los que he tenido el honor de estar, recomiendo mucho, hay un libro que de hecho sacó la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que ya no lo he visto circular, eh, no sé por qué eh, lo desaparecieron, pero hay un libro que se llama Las 101 historias de terror que viven los contribuyentes, que está basado en hechos reales, eso de verdad yo se los recomiendo que lo lean, pero Respecto a la experiencia que tiene su servidora, eh, yo les puedo decir que la realidad supera la ficción. Eh, ahorita que estamos platicando justamente de las infracciones que pueden, en que pueden incurrir las instituciones financieras, fíjense que también hay otra, que se basa justamente en esto que usted comenta, contador. Cuando la institución bancaria eh, hace el aseguramiento sobre cantidades más altas, de las que en su momento solicita el servicio de administración tributaria o bien eh, algo, algo que también sucede en la práctica es que se haga en todas las cuentas bancarias que de hecho fue un punto que también tocaban a su momento. Lo, lo que yo aquí puedo recomendarles es lo siguiente, es indispensable saber el origen y el origen nos dice, número uno, si hay una, un crédito fiscal ya sea exigible o no, si hay un crédito fiscal firme, ¿esto qué quiere decir? Que ya vamos a tener la certeza de la cantidad. ¿Por qué? Porque sería la cantidad histórica más eh, los accesorios, que sabemos todos que es eh, recargos, actualización. Ahí ya nos dicen a nosotros la cantidad. Pero, ¿qué pasa cuando el origen de la inmovilización de las cuentas bancarias es uno donde no hay una cantidad? Ejemplo, o es más... ¿Qué pasa cuando el origen de la inmovilización es una eh, cantidad que la autoridad de forma, ojo, eh, de mutuo propio, eh, pues no sé, se, se imagina o espera que vaya a determinar ¿no? en algún momento? Porque también se puede dar por esto. Entonces ahí vienen, insisto, los calvarios que en muchas ocasiones los contribuyentes se ven. Eh, la, la, lo más importante, yo creo que y el mensaje que me gustaría compartirles, en este punto es ese, que ustedes tienen el derecho y la institución bancaria tiene a su vez la obligación de darles la información completa. Ahora, oiga licenciada, está muy bien que, que usted nos diga que es nuestro derecho y que correlativamente es la obligación de la institución bancaria, pero pues no es usted en la práctica, ¿cómo podemos hacer valer que eh, se dé vaya? ¿Cómo podemos obligar a las instituciones bancarias? Pues muy fácil. Háganlo del conocimiento al servicio de administración tributaria y entonces será la institución bancaria la que tenga que acreditar que sí cumplió con esta obligación a cabalidad y que creen no lo va a poder hacer porque no cumplió. no Entonces aquí me parece que, fíjense, qué, qué interesante cuestión. Nosotros podemos, no quiero usar esta palabra, pero me parece que es la más precisa. Nosotros podemos eh, utilizar a la autoridad fiscal para obligar a un tercero, que es una institución bancaria, a que cumpla con la obligación de darnos la información completa. ¿Por qué? Porque es el servicio de administración tributaria la autoridad encargada de vigilar que la, autor, que la institución bancaria cumpla con esta obligación y en caso de no hacerlo, insisto, y ya, ya lo comentaban por aquí, la cantidad de la sanción que será procedente, pero eso no es todo hay otra, otra eh, infracción que cometen muchas veces las instituciones bancarias ojo, no todo es culpa del SAT estoy segura que ya todo el mundo, el SAT, miren hasta aquí pero no todo es culpa del SAT muchas veces eh, es parte de, de un indebido de las instituciones bancarias y en este sentido hay otra convicta que muchas veces sucede en la práctica fíjense, que Embarguen o inmovilicen, eh, mejor dicho, una cantidad mayor a la que estaban obligados a hacer. Hay otra eh, que no, por ejemplo, no, no le informen a la autoridad fiscal o cuántas veces no ha pasado que la institución bancaria se tarda en desinmovilizar la cuenta bancaria. Este procedimiento tiene que ser inmediato una vez que el servicio de administración tributaria les notifica el oficio a través del cual ordenan la desinmovilización. Aquí yo les tengo también otro tip ahora que estamos platicando respecto a esto, hay un tip que muy pocos contribuyentes hacen valer fíjense supuesto, eh, me inmovilizaron la cuenta bancaria resulta mintiendo ante el SAT desvirtúo la causal que dio origen a la inmovilización el SAT gira el oficio para ordenar a la institución bancaria que desinmovilice o en su caso el SAT no emite el oficio para ordenar a la institución bancaria que desinmovilice y por ende yo estoy sin poder disponer de mis depósitos más tiempo del que debería eh, estar. ¿Qué pasa aquí? Hay un procedimiento que lo he dicho, me parece que incluso ya en alguna de las oportunidades que he eh, tenido para estar con ustedes, hay un procedimiento que se llama responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo eh, iniciar este procedimiento, les comentaba pero yo puedo obtener una indemnización por parte del servicio de administración tributaria porque sufrí un perjuicio que no estaba obligado a sufrir. Hay, hay actuares de la administración pública que me causan un perjuicio pero que desgraciadamente tengo que tolerar. ¿Por qué? Pues porque el origen eh, es, es, vaya, legal o constitucional o convencional. ¿A qué me refiero? Si yo no pago mis impuestos, pues se va a generar, Pudiera ser un procedimiento, vamos a hablar de una visita domiciliaria, se determina un crédito fiscal, yo no impugno el crédito fiscal, no pago el crédito fiscal, el crédito fiscal se vuelve firme y entonces la autoridad me lo cobre. Eso es un menoscabo, eso es un perjuicio a mi patrimonio, estamos de acuerdo. Pero en este caso yo tengo la obligación de tolerar este perjuicio, ¿por qué? Porque tiene un origen eh, legal, o sea, efectivamente no pagué o no cumplí con una obligación constitucional que es el 31 fracción cuarta y que es ni modo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando hay aquí en su casa como que se va a soltar la lluvia bastante fuerte, si me voy de repente es por el tema del internet, ¿no? Si me desaparezco no crean que huí, pero bueno, les comentaba. Pero, ¿qué pasa cuando el origen, eh, yo, yo no tengo la obligación de tolerar ese perjuicio? Ejemplo, yo ya desvirtué el tema que dio origen a la inmovilización. Eh, el SAT me dijo, ¿sabes qué? Sí, tiene razón, la verdad, como en este supuesto que les platicaba, la verdad nos equivocamos, eh, pero no, no giro el oficio que le ordene a la Comisión Nacional Bancaria que desinmovilice la cuenta bancaria. ¿Qué pasa aquí? Si se dan cuenta, estamos... Resintiendo un perjuicio que no tiene un origen legal ni constitucional ni convencional. En este caso, el ciudadano tiene la oportunidad de promover un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado para que el servicio de administración tributaria indemnice a este contribuyente por ese indebido actuar que le causó un perjuicio y que no tiene la obligación de tolerar. ¿No? Entonces, este también es un punto bien importante. Muchas veces pensamos que la defensa se basa en hacer que me, de, me desinmovilicen la cuenta bancaria ¿no? y hasta ahí. Y en este caso, por ejemplo, en donde la autoridad dice, ¿sabes qué? Me equivoqué. Pues sí, me equivoqué, pero los, los trabajadores ya me están demandando, porque aparte fue en diciembre, ¿no? Sí, me equivoqué, pero ya tengo tantas demandas por parte de los trabajadores. Pues sí, me equivoqué, pero mis proveedores ya eh, no quieren trabajar conmigo porque no les pagué a tiempo. Pues sí, me equivoqué. ¿Qué pasa con todos esos menoscabos al contribuyente? Y ojo, no solamente son presentes, algunos son incluso futuros. Sí, me equivoqué, pero ¿qué crees? pues ya no quieren celebrar contratos conmigo, es más, rescindieron el contrato que en este momento teníamos vigente. Es un daño a futuro. ¿Qué pasa en estas situaciones? Hay este procedimiento, procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, es bien interesante. Y además, que creen? Que no solamente indemnizan temas eh, materiales, sino también entra el tema de la indemnización por un daño moral. Oye, con esta inmovilización de cuentas bancarias, se enteró todo el mundo y ahora ya nadie quiere celebrar contratos conmigo porque cree que tengo un problema con las autoridades fiscales. Dañaste mi, eh, pues la presencia que yo tenía no solamente como persona física, sino también la presencia que mi negocio tiene en el mercado, ¿no? Es un daño moral, estamos hablando de un prestigio, pero bueno, ya, ya me estoy desviando muchísimo, regreso ¿no? otra vez a, a lo que estábamos platicando, ¿no? Si me permiten, muchachos, este, vamos a ver qué nos comenta en redes sociales porque está subiendo el rating. Efectivamente, está subiendo el rating. Bien. Nos comenta, bueno, saludos, Juan Gerardo Sánchez Reyes Magos, saludos, buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Nos comenta, permítame, porque esta cosa, este es un algoritmo del SAP metido en mi computadora y que me está moviendo aquí. Enrique Galván, saludos desde la ciudad de la Cantera Rosa con la invitada de lujo, que de seguro llegará al rating al máximo. William Gutiérrez, muy buenas noches, estimados maestros, una gran invitada, licenciada de altura fina. César Caballero, buenas noches, excelente tema. Enrique Galván, malamente, desde las recomendaciones de Gafi, se emite la recomendación que al primer indicio de actividad sospechosa de lavado de dinero, la autoridad del país correspondiente debe congelar las cuentas bancarias con la recomendación adicional de otorgar las facilidades para que el contribuyente aclare la situación que causó la inmovilización. Eduardo Arenas Pérez, saludos a todos, en especial a la licenciada Fernanda, experta en la materia, siempre atinada su participación. También nos comenta Vanessa Solís, después del término del vencimiento de la tap 2021 me tocó vivir la inmovilización de cuentas bancarias por parte del banco esto con la finalidad de que el cliente se presentara y llevara su declaración anual correspondiente estos operan con activos virtuales lo que de inmediato me pareció extraño es que no es facultad del banco exigir la declaración anual sin embargo para resolver el asunto en términos amistosos proporcionamos Ah, este, caramba, este caso está crítico, ¿no? Que el banco les hizo manitas de fuego ¿no? para que entregaran la declaración, ¿no? ¡Qué horror! César Caballero, ¿el contribuyente puede poner en garantía activos generados por él mismo? Ya que la autoridad solicita CFDI de los bienes garantizados. ¿Qué opinan, mis estimados? ¿Puedo dar en garantía los bienes que yo mismo genero? Aunque no exista un CFDI. Este CFDI, ¿cómo da con los dolores de cabeza? Nos dice César Caballero, ay, el contribuyente, ah, no es el que yo había comentado. Si no es de Jesús Gallegos, uff, tienen tremenda invitada de lujo, la licenciada Fernanda, que me agrada como expone. Abogada a, ah, ah, ay, Dios mío, cómo se mueve esto. Ale Jiménez, abogada Fernanda Yusebi, la admiro. Ya ven, ya ven, licenciada, nos ha subido el rating por las nubes. ¿Cómo ves, mi estimado Efra? Era de esperarse, dice Martín. Era de esperarse. La verdad que tenemos, como lo decíamos al principio, una invitadaza de lujo. Y con estos temas, bueno, pues eh, cuanto, cuanto más, ¿no? El, el tema de la inmovilización de cuentas bancarias y las experiencias que se han vivido por diferentes amigos, conocidos, clientes, pues sí nos ponen a pensar en qué podemos hacer en estos temas, ¿no? Cómo poder eh, controvertir este tipo de situaciones. Y bueno, pues creo que ya también. Se ha abierto este canal de la responsabilidad patrimonial del Estado, que es un tema que, que si bien se lo está enfocando la licenciada Fernanda a la, a la parte de fiscal, fíjate, o sea, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado, no es netamente fiscal, es muy amplia. Pero podríamos pensar que en materia fiscal no podría existir esa situación. Es muy común llegar a pensar, oye, en materia fiscal el, el, el SAT me puede resarcir del daño que me está causando por la cuestión del congelamiento de cuentas bancarias. Y muchos empresarios, como ella lo comenta, ¿no? ya la idea de que me, me dejen acceder a los, a los recursos ya es más que suficiente. Ya no quieren ir al siguiente paso que es precisamente... Hacerlos responsables de este tipo de situaciones o de conductas cuando verdaderamente se tratan de actos arbitrarios, de actos que no tienen un sustento legal. Eh, hay muchas veces que creemos que eh, la autoridad tiene la obligación, y voy a ponerlo así, tiene la obligación de estar en el marco del derecho. ¿no? Ahí es donde debe de actuar la autoridad, no debe de rebasar los límites que se le establecen según las disposiciones. Y es una creencia como gobernado que siempre va a suceder así. Es decir, yo no puedo creer que la autoridad pueda salirse de ese marco del derecho. Y la realidad es que siempre la autoridad, si tiene la posibilidad de salir, se va a salir. Por, y, y muchas veces basándose en el artículo 68 de código, ¿no? Todos los actos de las autoridades se presumen legales. Y entonces ahora la carga es del contribuyente de demostrar precisamente ilegalidades, incluso... Eh, que atentan contra derechos fundamentales o constitucionales y bueno, pues en esa medida, esta cuestión de la responsabilidad patrimonial y yo lo observo así entre más podamos ejercerla como gobernados, también la autoridad va a tener que eh, pues no, no atentar de manera eh, frecuente vulnerando precisamente ese estado de derecho pero en la medida en que yo como gobernado no ejerzo esa situación del de la responsabilidad patrimonial, pues el, el Estado, en este caso la autoridad fiscal, seguirá diciendo, bueno, nadie se defiende, ¿no? Son como las multas, ¿no? Si nadie se defiende del 100%, me pagan el 95% y solamente el 5% se defiende, bueno, pues para mí, como una, una cuestión recaudatoria, aun cuando esté fuera de la norma, me está funcionando. ¿Por qué? Porque en materia jurídica está este famoso principio del acto consentido, ¿no? Si tú no promueves tus medios de defensa dentro del lapso que tienes, consientes el acto y se acabó. Y entonces, bueno, pues creo que esta, este punto de hacer valer la responsabilidad patrimonial del Estado en lugar de que sea algo perjudicial. No, es algo que ayuda precisamente a la contención de la autoridad para que no continúe realizando ese tipo de actos, ¿no? No sé si estamos en la misma sintonía, mi, mi querida licenciada. Exactamente, sí, de hecho, fíjense qué interesante lo que acaba de plantear. La responsabilidad patrimonial del Estado, y no solamente ese procedimiento, yo me atrevería a afirmar que todos y cada uno de los medios de defensa son elementos que tienen los ciudadanos para convertirse, fíjense, para invertir papeles. Decir, a ver, autoridad, tú me fiscalizas hasta si respiro de más, pues yo te puedo fiscalizar también si estás cumpliendo con... Eh, la, los requisitos que establecen para el desarrollo de tus facultades o si estás cumpliendo con observar y respetar cada uno de mis derechos como contribuyente y si no lo haces, pues entonces viene la imposición de los medios de defensa o en este caso que les comentaba, es un procedimiento que va más allá, no solamente me defiendo de la inmovilización que considero ilegal o constitucional, sino que además te pido que me indemnices porque generaste un daño por ese indebido actuar eh, por, por aquí estaba checando algún comentario que nos hacían llegar, nos hacen llegar preguntas muy interesantes que por cierto, déjenme adelantarles, eh, tengo un compromiso, de hecho, bueno, tenía un compromiso a las 10 de la noche, entonces yo como las cenicientas salgo corriendo de esta transmisión, pero antes de irme, déjenme por favor eh, contestar una de las preguntas que hacen llegar aquí. El fundamento que les comenté es el artículo 84, bien, a de Código Fiscal de la Federación, eh, fracción novena en adelante. ¿No? Es donde vienen las multas para poder, eh, que el SAT puede, puede multar a la institución bancaria que no cumpla con estas obligaciones de las cuales platicábamos. Eh, me, es un verdadero gusto, fue un verdadero gusto estar esta noche aquí platicando con ustedes. Eh, me tengo que despedir, les comentaba, por temas laborales. Ahorita empieza apenas el segundo turno, entonces bueno, hay que, hay que dar cumplimiento a todas y cada uno de estos compromisos. Eh, les mando un fuerte abrazo a todos. Estas dudas que, que van dejando en el chat, con todo gusto las atendemos con posterioridad. Y, y bueno, me despido. Muchísimas gracias, licenciada. Que tenga muy buena noche. Y gracias, gracias por acompañarnos por este tema interesante. Gracias a ustedes. Un fuerte Muchísimas abrazo. Muchísimas gracias, licenciada. Un abrazo de regreso. Que dice mucho. Bien, muchachos, continuamos aquí en Rompiendo Paradigmas. Este... Aquí nos hay mucha gente muy interesada en el tema, ¿eh? Yo no sabía eso, muchachos, no sé si ustedes lo sabían, que yo le puedo hacer manita de puerco al banco. Esta no me la sabía, porque yo vi un caso muy cercano en donde no sabíamos ni qué onda, a quién teníamos que acudir. Y afortunadamente, porque había, había buena relación con el ejecutivo de cuenta, nos dijo, te voy a decir por dónde viene, pero yo no te dije nada, ¿no? Pero no sabía este procedimiento, que me suena bastante bueno, ¿no? Sí, así es. Digo, a veces pensamos y también en materia jurídica ha habido mucho avance en ese tema. En algunas ocasiones pensamos que solamente las autoridades pueden, en su caso, vulnerar los derechos de los ciudadanos. Y no, ya ha habido casos en los cuales, como por ejemplo en este caso, una institución financiera me está vulnerando el derecho a poder conocer quién es el, el, eh, quien está ordenando como, como en la materia penal, ¿no? Conocer quién te está acusando sobre la situación, bueno, pues en materia eh, financiera, pues esto, este principio de saber quién al final de cuentas está dando la orden, tiene que ser una autoridad, ¿no? Entonces, pues vaya que es un, un camino bastante interesante. Pensaríamos que la institución financiera no nos tiene que informar porque no es una autoridad, ¿no? Y, y hoy hasta las escuelas en algunas ocasiones hemos visto amparos en las cuales pues los niños tienen que permitirles el acceso ¿no? porque se vulnera y hay que ver cuando las, lo, los privados, por llamarlo de alguna manera, o los particulares, pueden convertirse en autoridades y a través también exigir eh, pues alguna protección de carácter constitucional, ¿no? como lo es el amparo. Entonces, sí, pues vaya que es bastante, bastante eh, interesante lo que nos compartió sobre este 84A. Ya tenemos ahí una alternativa que hacer. Y pues yo creo que si tú le compartes al ejecutivo de cuenta o al gerente del banco, ¿no? Mire, aquí tengo el 84A. No, necesito, no quiero ir al, al SAT, nada más aquí el 84A. Vengo aquí a decirle que o me dices hoy para allá, ¿no? Ya si es la negativa, pues tendremos que acudir, pero ahora sí que. Sobre advertencia, me engañó, no. ya nos la había advertido Quique, va a haber prórroga, entonces hubo uh, prórroga. Cuéntanos Quique, ¿cómo estuvo ese rollo, ¿Cómo estuvo esta mañana? ¿no? Porque yo vi en redes sociales, tranquilito el asunto, los buenos días, los memes de la mañana, y de repente, ¡pum, pum, pum, pum, pum! empezó a ver saturación, cuando vi el celular, más de 1500 mensajes. Pues, ¿qué pasó muchachos? Cuéntanos Enrique. Bueno, lo que pasó es que alguien filtró información confidencial en lo oscurito y desde la mañana traían un comunicado donde decía que había prórroga, pero como últimamente somos muy desconfiados, pues todos decíamos cuál es la fuente, quién lo inició, quién lo firma y buscábamos una fuente oficial y no lo había. Y pues duramos prácticamente media hora llenando todos los grupos de redes sociales con esa misma información. Lo reenviaba a uno y lo reenviaba a otro, lo subía a otro y lo subían diez hasta que al final, primero, el portal oficial de Twitter del SAT, saca la publicación diciendo, sí, vamos a dar una prórroga, y posteriormente, un comunicado oficial en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene un subsitio para los comunicados del SAT, ahí efectivamente sale esa publicación donde, por fin, sale la prórroga para que no es que el CFDI entre en vigor hasta el año que viene el 4, no, el CFDI 4 ya está ahorita yo si quiero ahorita hacer un 4-0 puedo el detalle es que dan, amplían el periodo de convivencia versión 3.3 y versión 4 todo este año si a mí me da la gana hoy hacer un 3-3 lo hago, si me da la gana hacer un 4, lo hago ambos son optativos, yo elijo el que quiera. Desafortunadamente, pues la gente sigue queriendo el 3.3, no quiere cambiar al nuevo, y pues dice Hacienda, perfecto, ahí llévensela todo el año, cuando se suponía que ya para el primero de julio nada más íbamos a poder utilizar 4.0. Entonces la prórroga es para ampliar este periodo de convivencia. Pero eso no existe, que no pueda hacer una versión 4, un CFDI 4.0 hoy, puedo hacerlo. Para aquellos que andaban pidiendo la constancia, hoy pueden hacer ya una versión 4, una nómina versión 4, claro que pueden, sin problema. Hagan pruebas para que vean qué problema es, ¿eh? ¿Qué problema? ¿Cómo ven, mi estimado Efra, esta prórroga, que prorroga lo improrrogable? Eh, pues ya lo combatía la licenciada, ¿no? Esta incertidumbre que tenemos sobre si entra en vigor o no entra en vigor, ¿no? Creo que al final, bueno, vayamos a decirlo de esta manera, es beneficioso de cierta manera la prórroga. Pero eh, si lo vemos desde una cultura eh, pues mexicana, pues es no estamos preparados, ¿no? No estamos preparados ni la autoridad fiscal, ni nosotros tampoco. También ahí creo que tuvo que ver este tema de la prórroga también, ¿no? Como que la autoridad dijo, bueno, pues sí, es algo difícil esta cuestión del código postal, del nombre y todo lo demás. Nosotros tampoco estamos preparados para ellos. Mis propios trabajadores del servicio de administración tributaria a lo mejor tampoco tienen su RFC o su fiel o su contraseña o el código postal también tiene errores aquí con nosotros. Y bueno, pues eh, vamos a, a, a dar la prórroga, no pero esta cuestión de la certeza. De, de, de la seguridad jurídica de la cual se habla para poder tener claridad sobre un tema en particular, hoy es la versión 4.0, pero es la misma incertidumbre que tenemos en un congelamiento de cuentas bancarias, no saber quién fue ya nos dio luz y nos dijo pueden hacerlo de esta manera con base en el 84A, ah perfecto ya conocemos ahora un camino más para poder saber, pero es una seguridad que, no, que nos da digo, si está activo el buzón tributario si yo estoy como localizado, ¿qué trabajo le cuesta a la autoridad informarme antes de realizar la inmovilización? Eso sería una seguridad jurídica. Eh, llevándolo a la versión 4.0, bien se conoce, ¿no? La autoridad ya tiene su información en su base de datos, sabe el RFC y por automático ya conoce el nombre y conoce el código postal. Y desde aquí yo le, le, le, le, le pediría, le solicitaría a la autoridad que si vamos a estar en este, en esta cuestión de los sistemas, ¿qué trabajo costaría que al momento que nosotros tecleáramos el RFC, en automático apareciese el nombre y automático apareciese el domicilio fiscal? Yo como, yo como emisor, tengo que confiar en lo que hay en la base de datos, ¿no? Entonces, si alguien manifestó que su código postal era el 11.600, pues yo quiero pensar que ese es su, su domicilio fiscal. No tengo la obligación de verificar la certeza del domicilio fiscal, ¿no? Entonces, si hablamos de sistemas, pues que el propio sistema, cuando nosotros tecleemos el RFC, ojalá en la versión 5, pues ya nos digan, ¿sabes qué? Este, ya no necesitas eh, solicitarle ni siquiera la constancia porque yo te voy a indicar lo que está en mi base de datos, va a aparecer en automático, creo que eso ayudaría infinidad para poder fiscalizar, para poder disminuir esa cuestión del, de la constancia, del tema de, del código, en fin, ayudaría mucho si, si aprovecháramos de cierta manera pues, los beneficios del sistema, ¿no? Se supone que ese era el, el buzón tributario, pero pues la autoridad no te notifica, pero sí tienes un congelamiento de cuentas, ¿no? Observaba una cuestión de uno de nuestros queridos paradigmáticos que, que aportaba eh, en la cuestión de que el Infonavit le sustrajo 90 mil pesos, algo así, una cantidad ahí en el, en el Facebook. Y este, pero afortunadamente, y, y así lo observo, ¿no? En, en la impresión dice: afortunadamente no le congelaron la cuenta. Ok, no te congelaron la cuenta, pero ya dispusieron 90 mil pesos que tú no tenías programado, ¿eh? O sea, si si tú llevas un control de flujo y llevas un mecanismo de de para ver cuántos recursos económicos cuentas para cumplir con tus obligaciones y pues resulta que ya 90 mil pesos ya se los llevaba el Infonavit decíamos y y señala no que se trataban de créditos prescritos entonces oye y qué hiciste para recuperar esos 90 mil pesos porque el hecho de que la autoridad haya tomado cantidades, aun cuando no inmovilizó la cuenta bancaria, ese tomar cantidades sin un fundamento legal, que no podría equipararse también a un robo tan simple y llanamente, decir, hoy te estás llevando cantidades que no te corresponden a ti, y, y, y, y, y tener la idea clara de que el pago de un crédito fiscal no significa un consentimiento tú puedes pagar un crédito fiscal, puedes pagar una multa por ejemplo, hoy las multas de 14 mil pesos, ¿no? y a lo mejor eh, hay un congelamiento de cuentas bancarias o una extracción, una transferencia por los, los 14 mil pesos Ven, tú, tú puedes ir y pagar tus 14 mil pesos de la multa y tener el 20% de descuento dentro del plazo de los 30 días y aún así impugnarlo oye, pero es que ya lo pagué no te preocupes el acto consentido solamente se presenta cuando tú no promueves los medios de defensa que tienes al alcance. De tal manera que el pago es solamente como otro tipo de garantía. En lugar de ofrecerte como garantía un bien, un inmueble, la negociación, lo que tú quieras, te ofrezco como garantía este recurso económico. Pero eso no me impide que yo me pueda ir a un medio de defensa. Entonces, cuando hay sustracciones, por ejemplo, en este caso de Mac Rome que existieron los 90 mil pesos, ok, hay una disposición de recursos, pero ya lo comentaba la licenciada Fernanda, ¿no? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón por la que me estás eh, sustrayendo esos 90 mil pesos? Y sobre todo, ¿cuál es el fundamento? Y si se acredita en el juicio que esos créditos estaban prescritos, pues, venga de regreso el recurso económico, más actualización, más recargos, y ¿por qué no? Lo que nos abrió también Luis la licenciada, ¿no? Una responsabilidad patrimonial porque te llevaste 90 mil pesos que eran para mi nómina, para el pago a mi proveedor, para el pago al acreedor, para no cubrir intereses, ahora tuve que cubrir intereses más elevados, cuestiones por el estilo. Entonces eh, eh, yo le diría a Macron no, no, no, se trata de respirar y decir, Ay, no, me cuenta la cuenta bancaria, nada más me quitaron esta cantidad de recursos. no hay que ir a pelear también esos recursos económicos. ¿no? Gracias, mi estimado Efra. Y respecto a esta prórroga, vi un comentario en redes sociales muy recurrente, y ahorita nos comenta Lucas Díaz, dice, esta prórroga también incluye para los CFDI de nómina en cuanto al dato del código postal, etcétera. Es que dice el, el atento aviso hablaba de los CFDI, pero no especificaba de nómina. Y otros decían, no, es que el CFDI, el denomina es un complemento del CFDI que va relacionado a la versión 4.0. Pues la, la denomina ya se me dio, creo que era 1.2 o algo así, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué, qué opinas, mi Enrique para Lucas? Mira, como te decía, hoy en este momento, si yo quiero hacer un CFDI nómina 4.0, necesito a fuercitas el código postal del trabajador. Hoy. Hoy ya puedo hacerlo. Recordemos que esto es desde el primero de enero. Ya podría hacerlo si yo quería el CFDI 4.0 con su complemento de nómina. Ya el primero de enero ya podría hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Que me pide más datos. Si yo no tengo la certidumbre que el código postal esté bien, que el régimen fiscal del trabajador diga suspendido o no localizado, yo qué sé. Es por eso que la autoridad dice... Contribuyentes, o sea, contribuyentes patrón, contribuyentes trabajador, corríjanse, actualícense y sigan usando la versión 3.3 que no incluye esa información. Pero si yo tengo ya la seguridad, si mis trabajadores ya todos me dieron su constancia o ya todos bajaron el dato en la aplicación SADID y me dicen, mi código postal es este, ¿estoy seguro? Yo puedo hacer la nómina versión 4.0 y ya puedo incluir el dato del código postal es opción, no es ni obligatorio el 33 ni obligatorio el 40 es el que yo elija. Por ahí escuché a un vendedor de un programa que dijo algo que me llamó la atención. Esta persona que vende el programa de nóminas me dijo, es que si empiezas a hacer 40 ya no puedes regresarte a hacer 33 Digo, a ver, ¿qué tal si hago nóminas 40 y CFD de ingresos 33 3, -3"? estoy violando una ley, no, yo puedo hacer CFD ingresos 3.3 y nómina 4.0 y viceversa, puedo hacer nóminas versión 3.3 y CFD de ingresos 4.0 porque en este periodo precisamente por eso se llama convivencia, conviven libremente los dos, las dos versiones y yo puedo hacer de las dos, así que sí hay prórroga pero para la convivencia de las dos elijamos la que ya tengamos certidumbre que nos va a quedar bien bonito y todavía falta la otra prórroga ¿cuál lo Es ¿cómo que cuál? todo el mundo esperaba el 30 de junio ah. menos los recicos amigos recicos ¿ya vieron lo que tienen que tener tramitado el primero de julio? no hay prórroga esa no ha salido Lean el trigésimo octavo transitorio de la resolución miscelánea. Chútense el 113F de la ley. 113F de la ley. Es obligatorio que los recicos tengan firma electrónica. Trigésimo mm. octavo transitorio. A más tardar el 30 de junio, deben de haberla tramitado. Amigos recicos, ¿quién tiene firma electrónica? El primero de julio ya deben de tener, porque dice el trigésimo octavo transitorio, que si el primero de julio no tienen firma electrónica, va salen del régimen. Pues claro, y como mate, hay un chorro de citas y nunca toman las instalaciones del SAT, pues todos tenemos ya firmas. O sea. Eso es a lo que iba, ¿no? Si no hay citas para firma, va a estar el cañón, ¿no? Otra vez nos comió el tiempo, ahora empieza el otro. Ahora aquí vamos a correr, aquí <risa> vamos a suspender al contador, ¿o qué? Aquí vamos a rescindirle el contrato. Aquí vamos a rescindir el contrato, Chico. Oye, más aquí una pregunta interesante de Alejandra TR. Sí. Si se puede hacer el pago en rebeldía y dejarlo como garantía para irnos a juicio, pero no se, no se puede... Ay, Dios mío. Perdón, ustedes disculpen, pero se me mueve aquí mucho el algoritmo maldito que ya infectó mi máquina. Vale, de nuevo la pregunta. <coughs> se puede hacer el pago en rebeldía y dejarlo como garantía para irnos a juicio, pero no se puede aceptar ningún tipo de beneficio como reducción de multa, ¿verdad? Se tienen que pagar sin ningún tipo de descuento. Supongo que se a las vueltas que comentabas, ¿no? Efra? Uh -huh. Yo quiero pensar que sí. Eh, cuando hablamos de multas o de créditos fiscales, eh, tú los puedes pagar con una reducción del 20 Bueno, en la casa de multas, la reducción del 20% que está establecida en el Código Fiscal de la Federación. No necesitas una autorización, un permiso, una solicitud, ¿no? Tú aplicas tu reducción del 20% sin mayor problema si estás dentro de los 30 días. El día 30, en la mañana, pagas la multa con una reducción del 20%, es decir, pagas el 80% y... En la tarde estás presentando ya sea tu recurso de revocación o tu juicio de nulidad. Yo te recomendaría, si ya pagaste la multa, pues ir directo al juicio de nulidad. La diferencia entre el recurso y, y el juicio, pues es precisamente el no ofrecer una garantía. Entonces, bueno, si ya la cubriste con esa ventaja del 20% de descuento o de reducción, como lo marca el Código Fiscal, vayámonos directo ya al juicio, sin problema. Y lo puedes aplicar, sí. Y es más, hay criterio de la corte de que tú uh, el que hayas aprovechado ese beneficio no significa tampoco ningún consentimiento, ni absolutamente nada. Está relacionado con el impuesto predial ese ese criterio, pero es aplicable totalmente al pago de las multas y esta reducción. Lo que no podríamos hacer, por ejemplo, y que ese es un punto bien interesante eh, con lo que se está presentando hoy con las multas es la condonación. ¿Por qué? Cuando yo solicito la condonación en términos del 74, por ejemplo, del código 74-74A, establece que tiene que ser un crédito firme. Entonces, nosotros en el medio tenemos que distinguir el crédito fiscal, el crédito fiscal firme, el crédito fiscal exigible. ¿Cuál es la diferencia? El crédito fiscal firme es aquel que ya está consentido es decir que no lo impugnaste o que habiéndolo impugnado los resultados fueron desfavorables entonces se dice que el crédito es firme porque ya no te puedes rehusar al pago uno porque ya lo aceptaste al no promover los medios de defensa o porque en los medios de defensa se determinó que son válidos el exigible Ah, bueno, el exigible es cuando transcurre el plazo de los 30 días que tenemos para poderlo pagar. Cuando nos notifican un crédito fiscal, una multa, existen 30 días para poderlo cubrir sin ninguna eh, cuestión eh, más que la decisión de pagarlo. Transcurridos esos 30 días, ahora ese crédito se convierte en exigible y es donde viene el temor del procedimiento administrativo de ejecución. Y una de las aplicaciones de ese procedimiento administrativo de ejecución es el congelamiento de cuentas bancarias. Como ya pasó el tiempo para que no que, que, que pudiste haber impugnado y que yo entiendo que lo has consentido porque no promoviste nada, entonces ahora voy al PAE, que es el procedimiento de cobro coactivo, y congelo las cuentas bancarias para poder retirar ese recurso. Entonces, por eso para nosotros tiene que quedar muy, muy este presente un crédito fiscal. ¿Cuándo comienza a ser exigible? Porque a partir de ahí la autoridad puede aplicar este procedimiento administrativo de ejecución y están en riesgos mis cuentas bancarias. No en esos 30 días que están transcurriendo por la autoridad fiscal. Por eso es tan importante, por lo menos, yo uh, voy a poner un ejemplo. ¿no? Yo apenas si conozco de medios de defensa. No sé mucho. Pero que sí puedo aprovechar? que en esos 30 días presente un recurso de revocación a lo mejor con mis pocas nociones de este de, de, de defensa o de medios pero sé que después a menos con esto ya no se considera un acto consentido la ventaja del recurso de revocación es que no tengo que ofrecer garantía entonces pareciera ser como que el plazo todavía se amplía más para poder qué ahora sí llamar a, a la licenciada Fernanda decirle, venga usted a, a ver, aquí el eh, eh, licenciado Gray, que apenas está haciendo sus pininos en defensa, presentó esto, pero ya usted que es la experta, díganos cómo poder solucionar y qué medios de defensa tenemos alternos, ¿no? Y entonces, pues ya ahora sí podremos tener una mayor claridad sobre la defensa que tendríamos o la estrategia de defensa que podría llevarse a cabo en un tribunal y observar esta cuestión de la garantía del interés fiscal que muchas veces se deja de lado, ¿no? Entonces, sí, y al y, y no garantizar, eh, dejamos expuesto, pues, las cuentas bancarias, las cuentas bancarias. Muy bien, sí. mi estimado Efra, aquí, este muchachos, gaudí García nos mandó 100 estrellotas, muchísimas gracias. Te vamos a mandar un cupón para una cena con el jefe, ahí en la luna, este, con el buen astro, muchísimas gracias por las estrellas. Y vamos a ver, nos, nos pregunta Esteban Elizalde hoy no está el jefe, ¿a poco se dieron cuenta? Yo no, no me había dado cuenta hasta ahorita que preguntó Esteban. Es tan inservible que nos habíamos dado cuenta. ¿eh? No, no, no, es, es, está en la luna. Se sentía no. un poco malito, este, tenía mareos, vómitos. Entonces, creo que está embarazado, los síntomas dan por eso. Eh, no. Yo creo que va por ahí, o fue a festejar, no. ah, ya sé. Yo creo que se refería a Pepe, pero Pepe anda enfiestado. Sí. Oh, por algún otro jefe, digo. No, ah, no es sí cierto. ¿eh? Mis <ríe> estimados paradigmáticos, hoy rompiendo paradigmas, se pone de gran porque estamos celebrando un año más, no sé qué número de año, ¿eh? pero de Pepe Soto, hoy cumpleaños y su ausencia es por eso, porque está festejando, lo están festejando, o ya está bien happy, happy, por eso no salió en pantalla, para no romper. O Andan, sea, este está bien eh, convenientemente en, en, en otro lugar, pero desde aquí, mi estimado Pepe, te mandamos un abrazote, los paradigmáticos y todos los que estamos eh, en esta sintonía, por sí, este hermano. siglo más que estás cumpliendo hoy, y que sean, que vengan muchos siglos más, ¿no, mi estimado Efra? Sí, correctísimo, hoy estamos de manteles largos, eh, festejando a nuestro querido Pepe, y bueno, pues, más siglos, más, más experiencia para nuestro buen Pepe. Oye, mi estimado Enrique, ¿y qué onda con la carta aporte? Por ahí vi que también tiene prórroga. Pues como les dije en la versión en vivo, live, en vivo, que tuvimos en Ciudad de México, pues efectivamente en apoyo a la economía y en apoyo para que no suba más la inflación, van a haber una prórroga más de carta aporte, eh, así como traemos el radio pasillo de la prórroga, que yo lo dije primero que nadie en la reunión y nadie me va a decir lo contrario. Bueno, depende. Hasta lo dijo, que lo dijo primero y que nos iba a cortar el cachito, no sé qué cachito se hablaba y que le iba a mandar. Yo no quiero ver ese cachito, definitivamente. <risa> <risa> Pero también traemos en Radio Pasillo el rumor de que la carta aporte se nos va hasta el otro año. Ahorita la prórroga es hasta el 30 de septiembre. La verdad es que los poquísimos que ahorita están elaborándola están teniendo 20.000 problemas, así como tuvimos que asignar una persona que hiciera facturas, ahora los transportistas asignan una persona que haga carta transporte por lo complejo que es hacer una, por todos los datos que tienen que informar, y déjame decirte que algunos están haciendo más o menos. Precisamente como estamos en periodo de prueba, de así decirte que le ponen 100% el, el documento elaborado, ya me ha tocado querer revisar dos, tres y les digo neta, o sea, es así. Sobre todo, en el, como hay una clave para el empacado, le ponen la que se les da la gana. Como hay una clave para el, la plataforma o lo que llevan en la parte de atrás de los trailers, también le ponen lo que se les da la gana. O sea, están haciendo prueba-error, prueba-error. Híjole, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Voy a perder deducibilidad? Pues no, porque nada más lo que dice la autoridad es, hazla, punto. Con errores, pero hazla. Pues vamos a hacerla. ¿Qué más? ya ver cuál pasa y cuál no pasa, ¿no? Pero debería ser un, un, un tema de práctica para ya estar listos cuando digan ya va a haber sanciones. Ahora sí, el mundo de las prórrogas, yo creo que México es el mundo de las prórrogas, ¿verdad? Entonces ya para qué nos no asustamos. Es eso, no, prueba, error, prueba, error. Seguimos en esta prueba y error eterna. Y bueno, mi estimado César Martínez, un saludote, nos manda 100 estrellotas. El buen César nos manda 100 estrellotas y a cambio de eso te vamos a mandar un póster del jefe. En el nuevo calendario de Rompiendo Paradigmas, él va a salir siendo verano. Muchísimas gracias por las estrellas y qué bueno que se han conectado. Mi estimado Efra, para ir cerrando porque hoy la noche es joven pero ya está uno muy cansado porque creo que la, la adrenalina que sentimos todos en la mañana de la prórroga como que hizo Mella y ya ahorita ya está saliendo el cansancio de tanto andar existiendo y corretiendo en la constancia, ¿no? Sí, así es. Y, y bueno, creo que un punto importante es esta situación que nos ha servido de experiencia, ¿no? Eh, creo que compartías muy bien en las redes sociales mi señor Martín, la cuestión de exponer el, al riesgo, al patrón, sin ninguna necesidad. ¿Al riesgo de qué? De demandas laborales. Por una cuestión... De carácter formal, ¿no? Entonces, creo que este aprendizaje de, de no tomar decisiones tan a la ligera solamente por un documento, sino que precisamente hacer un análisis para saber las repercusiones de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Yo al final consideraba que la nómina la puedes timbrar en diciembre y no pasaba absolutamente nada. Y es más, te podría decir hasta el año siguiente... Pudiéndola timbrar y, y no va a pasar nada, absolutamente nada, no había problema. Oye, pero es que la carga en el sistema, en el sistema, tú tienes que declarar conforme lo marcan las leyes, conforme está establecido en la norma, es lo que yo tengo que declarar. Lo único que nos falta es la forma, un documento formal, pero... Eh, tal vez también nos sirva de experiencia para no darle tanto peso al comprobante fiscal digital, ¿no? Es decir, hay que darle su peso razonable, hay que saber para qué funciona, pero que no sea el, eh, la columna vertebral para la toma de cualquier decisiones. Ya lo, lo planteabas hace un momento que íbamos a entrar al aire con la licenciada Fernanda y, y, y lo decías muy bien, ¿no? Y ahora que ya suspendí las relaciones de trabajo y que ya rescindí a los trabajadores y que siempre hubo prórroga, ¿qué algo no? O sea, observamos claramente que no era necesaria para la prestación del servicio. El servicio se va a seguir prestando, por lo tanto no se configuraba ninguna suspensión ni ninguna rescisión. Entonces yo creo que, que si algo debemos de, de tomar de esta situación, de este entripado, como, como la licenciada lo llamaba, porque sí efectivamente, oye ya teníamos la certeza de que tal fecha era el límite y ahora resulta que siempre no en esta cuestión de la seguridad jurídica, pero este nos sirve de experiencia, ¿no? Nos sirve de experiencia para analizar de mejor manera todas estas situaciones, ¿por qué? No va a ser la primera vez ni la última que sucedan este tipo de situaciones. Esto ya lo vivimos en el 2014, lo vimos en el 2012, lo hemos vivido infinidad de veces. Con la autoridad fiscal. Entonces, eh, al principio uno sí se empieza a poner nervioso, viene toda la preocupación, pero como se va dando después la expertise, la, la experiencia y el tiempo, pues dices: No, lo más probable es que pase esto, lo más probable es que pase aquello. Y aun cuando no pasara, lo que establecen las normas es esto. Dejaríamos una pregunta para nuestros paradigmáticos: ¿Cuál es el fundamento? ¿O cuál es el momento en el que yo tengo que temblar las nóminas para que sea deducible? Ahí eh, está. Creo que Fue el origen de todo el problema, ¿no? Esa interpretación. Eso, precisamente. ¿Cuál es el momento para poder deducir? ¿En qué momento deduces un, eh, los salarios? no ¿Y cuál es el fundamento para deducirlo? Entonces, sí, claro. ahí creo que resolviendo ese cuestionamiento ya estaba lo demás dicho Agua, esperar, ser prudentes No. no sería todo, pues un gustazo un gustazo compartir con la licenciada Fernanda, la verdad que hoy nos dejó este esta agradable sensación de, de ir con las instituciones financieras y por qué no también llegar a solicitarle a la autoridad fiscal pues esta reparación de daños, ¿no? Excelente y un gustazo, como siempre, poder compartir con ustedes. Gracias. Gracias, mi estimada, Y encima, Enrique, las palabras finales para despedirnos. Bueno, pues como fue todo un gusto y un placer que nos acompañara la licenciada Fernanda, nos abre luz a muchas cosas que desconocemos, a cosas que son, como yo decía, puntos finos, que a veces no revisamos, que a veces no analizamos, pero que ella nos abrió los ojos para ver varias cosas que no nos queremos defender por el miedo ese que a ver qué pasa, no, es que luego la autoridad me ve con malos ojos luego si me defiendo voy a hacer el foquito amarillo o el foquito rojo o el foquito translúcido, yo que sé el foquito, pero nunca hay que tenerle miedo a la defensa esas multitas que dice Efra de 12 mil, de 14 mil pesos yo en particular defendí varias eh, bueno, no las defendí, busqué un asesor que me ayudó a defenderlas y todas se ganaron y en cambio escuché otras personas que literal me decían, "Yo quiero pagar, no hay problema, yo pago." Híjole, escuchar que le tengan miedo a defenderse, la verdad se me hace penoso, se me hace decepcionante. Deberíamos de buscar siempre defender nuestros derechos, deberíamos de buscar abrir los ojos, conocer nuestros medios de defensa, no nada más contra embargo de cuentas, contra todas las arbitrariedades de la autoridad, y les aseguro que la autoridad en la medida que nos defendamos va a empezar, no a atacarnos, sino también a tenernos miedo. Así que, a defendernos, señores, en la medida de lo posible. Buenas noches. Así es, mi estimado Enrique, mi estimado Efra. Hoy se rompió un paradigma de que, qué hago. Me siento en la indefensión cuando hay una inmovilización de cuentas bancarias. Yo lo vi de cerca y, oye, ¿a quién le preguntas? ¿Quién te va a dar la respuesta? Este, nadie sabe, nadie supo. Y eso sí me dijo, es que no te lo puedo decir porque la bancaria no nos tiene prohibido. Y hoy vino a romper ese paradigma la licenciada Fernanda Guselli. Y nos dio luz sobre este camino. Y además dejó temas y preguntas muy interesantes al final que nos hicieron los estimados paradigmáticos que nos ven. Y que obviamente esto amerita una segunda parte para continuar con el tema. Y muy interesante. Todos los días aprendemos algo. Así que Muchísimas gracias por haber estado aquí, Pepe, te mandamos un abrazo, que termines, que termines bien, que termines entero esta celebración de un nuevo siglo, y muchachos, nos vemos, Dios mediante el próximo miércoles 9 de la noche, rompiendo paradigmas, a ver qué otro paradigma rompemos juntos, que tengas muy buena noche, que te relajes, que te vaya a descansar, porque mañana, mañana seguimos con esto. Hasta la próxima. you. <music>